Y que Y recuerdo que la noche nos separó Tú y yo juntos en un No sé qué pasó, la noche no confundió. Yo te trate como Rodrigo, tú conmigo fuiste como Pigo. Y recuerda que yo, que no perdono ni olvido. Tú mirando, yo temblando, parece que somos más que hermanos. Carretera y manta, para verte cada semana. Porque dijiste que quería conmigo y luego dijiste que solo amigos. Porque dijiste que quería conmigo, y luego dijiste que son amigos, ni un beso conseguimos, y en mi pecho ya tenías su sitio. Porque dijiste que quería conmigo, luego dijiste que solo amigos, ni un beso conseguimos, y en mi pecho ya tenía su sitio y no sé qué pasó. La noche no confundió Yo te traté como Rodrigo Tú conmigo fuiste como Figo Y recuerdo que yo Que no perdonó niño sí. Y recuerdo que la noche nos separó Tú y yo juntos en un vínculo, Hablando, comiendo, unos besos Tú te que quería algo y no sé qué pasó la noche no confundió, yo te traté como Rodrigo, tú conmigo fuiste como Figo. Y recuerda que yo, que yo no perdono ni olvido, tú mirando, yo temblando, ya que somos más que hermanos. Carretera y manta, pa' verte cada semana. Ni perdono ni olvido.